Al término de la sesión de este miércoles, la mayoría de los regidores que componen el órgano fiscalizador del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, votaron en contra de la solicitud de suspensión contra el alcalde Alex Díaz. Previo a tocar este tema, en particular, el funcionario se mostró confiado de su posición. Mire, esa es la vida. Esos son los asuntos que la sociedad debe de ir superando, eh, se quiere vulnerar la ley, violentar la ley eh, y esto viene de un pequeñito sector que no va a prosperar en la sala, usted va a ver en los próximos minutos eh, o las próximas horas que eso no va a prosperar ni prospera en, en ningún escenario que que no tenga competencia. Este, este escenario, esta sala, no tiene ese tipo de competencia eh, porque no valida lo que una persona que tiene una acción privada eh, con nosotros a, a sus representantes lo ha enviado a que nos eh, sustituyan, o sea, o nos suspendan. Pienso que eso no tiene ningún tipo de competencia y no estamos. Eh, eh, preocupado por nada de eso. Pienso que, que aquí la justicia va a valer. Se recuerda que el también comunicador atraviesa por un proceso legal acusado de difamación. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.